Sí que ONG de la Rosa asegura que el próximo domingo Quedarán elegidas las autoridades del Partido Revolucionario Moderno A nivel nacional, provincial y municipal Porque eh, complementaria se van a hacer el domingo Hay una que se hará el sábado en Baní, el día 7 Y el resto, donde no se convencionó Donde está Samaná, Santiago las coles aquí en esta provincia, este, Moca, este, Montecristi, San Cristóbal, Barahona y San Juan de la Maguana y sus distintos distritos. Por ejemplo, el Distrito Municipal de San Luis, en, en, en el Gran Santo Domingo, eh, que es el distrito municipal más grande del país, va a convencionar también el Domingo. Entonces, como es una convención... Este, donde se van a disputar igual que las otras los cargos locales pero ahora mismo hay un gran movimiento nacional de aspirantes a subsecretario general y a vicepresidente de los cuales yo estoy uno y entonces pues estamos haciendo la promoción porque yo quiero decirle a los compañeros del partido fundamentalmente que ese listado que salió donde computaron cuatro provincias de 32 y las que faltan, eh, no hay ningún ganador definitivo. Es muy posible que mucha gente que esté en el puesto 60 eh, eh, eh, salten a 10, a 5. ENTN, su noticiero regional. Su noticiero regional. Robinson Polanco.